¿Qué tal? Yo soy Atomaki bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy vamos a estar jugando a este juego Meme Manía Y bueno, estamos con mi hermano ¿Diana? Y mis dos primas Hola. Luisa, Luisa y Daría bueno. Y él se llama Carlos Bueno, vamos a... Sí. Pero, es que ella es la dueña del juego, así que, pues, bueno, uh, ok, ¿de qué te ríes? ¿Cómo te ríes? Ya, pues, ¿Aquí está nos like? miren, eh. Estos pájaros tenían mucha diarrea. Ahí Oye, está. No puedes enseñar. <risa> bueno, ahorita le enseñamos las la reglas. Bueno, ella. Vamos a. Toma, espérate. A, a todo. es todo. Mira, <risa> aquí está Audi. No. Yo no, no, pues todavía no es que ahorita me. Es a un explicarle. gato, no es un perro. Tengo que explicar. Era... Sí, Carlos, tú sí. no no. ni siquiera has jugado. Por eso le no tenemos que explicar. Aquí vamos a, ver. a hacer nuestro... Ah, bueno, las... Aquí vamos a poner nuestros memes. Y pues es que este juego es... se trata de hacer memes. Ese es el chiste del juego. Por eso bueno. dice meme maní. Bueno. <coughs> <coughs> <coughs> Ahorita en... podemos hacer una de memes. si no. quieren. O... Bueno, no. Otro video ahorita vamos a pero subir. La a... Por a lo bueno, mejor vamos a subir otro video. La... <coughs> Yo tengo preparado los videos. No, no es que les... me espera falta... Me no. Pues, sí, soy... Y bueno, pues. No sé. Sí. Ahora sí que estamos acuerdos de ahí. Bueno. Bueno. Aquí vamos a hacer nuestro de... De parte de aquí. Vamos a agarrar una de estas. Pues, pero dirás que tienes que vamos a agarrar porque no vamos Ah, a sí. O sea, vamos, vamos a tener a cinco tres de estas sin son ver, tres, ah. Tres, ah. Sin ver. Tres, cinco de estas y tres, cinco. y tres likes. Tres likes y, y si, tres cajetitas de estas que Son tres puestos. Entonces los voy a repartir Sin ver, vamos a ver. Bueno, sin ver, Yo Ok, ver. Sin Yo ver. Dándolo, ¿sí? Aquí tengo mi micrófono por si no me escuchan. Ahí está. Yeah. Mm. Uh. Yeah. Okay. okay. Lo máximo que se puede jugar. Ajá, y apenas alcanzamos. Sí. Entonces, yo les voy a dar eso con los ojos cerrados. Yo los a... Que no era de 5, ya se te perdieron, ¿verdad? ¿Qué? Los likes. No, son 3 likes. ¿Eran 5 sí, la no, otra vez? No, son 3 likes. ¿Cuántos? ¿Cuántos likes? 5 Bueno, ya, bueno. Ah, bueno. Cierres, cierran los son 13. Oye, vea la cámara. No, es que, va a ser es que lo ojos, estamos grabando no. con mi celular y... No estamos ¿De en... De para manos, acá. Bien. Y ahí está la camarita, tienen que ver, ¿ok? Ahí, ahí, mero. Pues no. Vamos a ver, pues, cierren los ojos. Agarra nada tres. cierren los ojos. No, también, Así ah, sí, nadie puede ver las tarjetas de alguien. Tampoco tienen que ver. Que sí. No, porque el chiste vale lo de abajo. Ajá. Lo de ah, abajo. No, Yo no, no lo, no lo veo. veo. ¿Usted no ve lo de abajo? Es la risa de mi mamá. Sí, de mm -hmm. mi prima. ¿Qué? No, mi no, no, risa de mi Ahora, De yo? Mi otra prima. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres? Me tocaron estos. ¿Qué? No, no, sé. Estos son los que ustedes pueden ver. Muy bien, ya también si me los esto. ¿tú? ¿Tú? Estos ustedes pueden ver. Ahora yo voy a entregar esto. Tienen que... Y al último ya te tengo voy a rebrujarlos todos volteense y yo no voy a ver es que todos están viendo ya sé estos son los personajes Los míos. Que Esperen, se, se me enredaron los audífonos. Sí, que... Mi hermano salir? Salir? ¿Sí? No, no, no sale, ahí está. No, no bueno, síganme no! en TikTok como. Buscar portales guión bajo 012 Todas minúsculas cuatro, cinco. ¿Esos tienen por atrás, por, Y en Instagram por ahí, también sí. está igual y en Instagram igual, igual, igual, igual. ¿Qué? ¿Nadie se escucha sí. ¿Ya se Ahora sí, ahora sí te explica. <coughs> ya que todos tienen sus cartas, van a meter una de estas otra vez. En esto, aquí por ejemplo, esta, me tocó esta. zapo. Le metemos aquí así. ¡Cállate! ¡Hola! Y luego por ejemplo, metes este aquí así. Y por ejemplo, Pones aquí, el texto así. así. Yo ya metí una. El texto lo vamos a poner así. Carlos, no, todavía no. El texto ahí lo ponen aquí. Y ya les va a quedar. Bueno, lo puse al revés, pero. Así. <risa> pero no deben de enseñarlo a nadie. Eh, Hasta el final, que ya todos La primera vez es que sí, jugué, Y por ejemplo, los likes... vamos a ponerlos así: los lo, lo No cada uno. Y nadie tiene que saber que es este Por eso. Por pero ejemplo... por, los likes son para. Uy, y si por ejemplo. Este <risa> tiene. Por ejemplo, si a mí me gustó. Me cayó, eh. Es, a mí me gustó. Me tiempo. cayó pues más aparte. Like, uh. O le puedo poner dos. ¿no? O le puedo poner tres. Y si no me gusta, por ejemplo, pues no le pongo. O un dislike. No, porque sería like. <risa> Solo tiene que ser <risa> si explica. No, pues ya explicaste. Carlos Voltea. Bueno, entonces vamos a empezar en tres. Dos. Ay, Uno ya empezamos, darle. Ah, ok, eso sí, es cierto Primero tengo okay. que ver. Hay tiempo! No hay tiempo. Te estoy escuchando. Ok, sí, ya tengo. ¿Te está chido? Ay, <risa> sí, va a estar muy bueno. Yo no sé si es nada de mí. Yo tampoco, pero bueno. Oiga, no es por tiempo, no la hagan tan apurado. Pues es que. Oscar, todos te están mirando ah, que. Ya lo sé. Okay, sí. Bueno, yo tengo memes. Voy a poner dos. Uno. Dos. Esos son los mis memes que creé en una aplicación. Así que, bueno, vamos aquí está, aquí está Bueno, yo no, ya no, terminé No tengo nada, Esto sí está gracioso Yo ya Y terminé. eso que lo hice sin pensar No puedes no estoy viendo Ok, yo ya acabé voy a Yo a también Tengo preparado sus diques Like, like, lique, lique, lique. Por cierto, diré muchos likes, likes, likes. <risa> pues revienten ese botón de likes, por favor. Ay, Dios, los vamos a reventar. Carlos, tú también. estás mirando mal. Es cierto, Carlos, te estás mirando Preparen sus likes. Lique, lique, lique, lique, ¿Lique, lique, ¿Lique? Aquí revolujando. Bueno, que ya no. Que tampoco ya lo sé Así no se ponga los. No. Bueno, no vayan a decir si sí, se sí, les desacomodó. No, saco, no vayan a decir. Ay, se les acomodó. Porque ahora sí, van a dar cuenta. Ya lo rebolojamos. Ya no sé quién. Te pongo tu mano y tu. Yo ya no sé cuál es el mío, la verdad. ¿Sabes dónde se pone? Mira, ah, pero ya no teníamos así. Es. Uh, ¿por qué no estoy me quien. Tráeme agua. Mira, oh, papi. Estamos hablando solas. No hay nadie aquí, ¿eh? No. Ya, Carlos. Ponlo aquí abajo. Vamos a regresarnos. no bueno, tengo todos? calor, no es nada, gracias. Yo tampoco, pero bueno. El mío sí. Okay. ya están todos. Ya vamos a voltearnos con uno cada quien. Muy bien. Y vamos a, y vamos a empezar a ver. El... Yo a las mañanas después la no de hacer una taza de café. Sí. <risa> Yo no Hasta quiero ser adulto. A ver. Yo no ¿Te te queriendo te ser adulto. Oh no. Ese sí está gracioso. Más o menos. Cuando tapas el no, no, no. de la casa de tus suegros. Sí, Pero no. para uno. A ver. ¿Y ese qué? Ah, bueno, sí, me gustó. Yo en las mañanas no. después de una taza de café. Pues creo <ríe> que <ríe> me gusta más. ¿Ya ¿verdad? viste este? No, no, no lo he visto. Pero al final sí se va a saber de quién es. No, no, porque no porque quiero, pues no yo vamos no a ser adulto. De que mostrar los memes para llevar a y la popó. Y a fuerzas tiene que dar like. Ay, yo solo tuve dos likes. ¿Para qué dices? Y si ¿Para? quedan empate, pues puede ser. Bueno, entonces, listo. Este es el mío. Este es el Espérate, mío. no me gustó así cierto. Sí, uh, gané. <risa> el que llegue es primero a 15 likes, gana. Llevo 3. 2. Les muestro cuatro. mi meme este, mi meme. Mi meme, mi meme, mi meme. <risa> Quítese, quítese. Ah, ahora. Ahí está, espérense, espérense, espérense. Se va a leer otra vez. Léanlo, léanlo, ahí dice. Léanos, esperando ¿les? un aumento. Para... Esperando. qué, qué es? Un momento. Esperando para un aumento. Bueno, este es el mío. Quítate, en todavía no mañanas... le. Yo en las mañanas después de un café. Esperando para un aumento y ahí está el señor esperando. Eh. Bueno, no sé por sí, qué tiene ese fondo, pero bueno. Yo no quería no que ser adulto, asustador. ya esto. Ajá, hospital. como ya todos vieron esto, pues. Hola, qué pegador. Los que ya utilizamos, ya no. Todo lo aquí. que ya utilizamos aquí. Aquí, aquí, ahí. Ahí van todos los que utilizamos. ¿referen? Mejor separen los separen aquí esas cosas y luego los.. Porque hay cinco ahí. Oye. Oye, Oscar, tenías que dar like, tenías que usar este.. Es que, le daba, tenías que dar a ah, fuerzas pues, todos los likes. Tenías que usar los periódicos. Así que aquí se lo daba tú. Dale like. Ya le di like. Toma. No me diste like, <risa> Bueno, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Me gusta, si me gusta, sí me gusta. Si aquí va a encontrar algo. Bueno, hasta que nos, hasta que se nos acabe todo esto, ¿ok? Qué silencio, ¿no? Es que no tengo que concentrar. Yo aquí estoy, ¿hola? Bueno, yo ya terminé. Bueno, ya. Bueno, ahorita se los enseñe yo. Ahorita se los enseño bien, así que, pues, bueno, adiós. Oh. Ah, bueno. Okay. Okay. <risa> es que tía... Ah, sí, sí. Bueno, pues, ahorita... Espérense, espérense, espérense, ya, ya. Ya, ya dijiste, ya. Es que.. ¡Me pegué la pared! Ándale, ya. No te ves. A ver, voy a acomodar mí. Me veo. Vamos a reprojarlos. Ay, sí, no se va a coger el niño. No se vale de sí. Una, dos, tres. Tratando de. Bueno, sí, está este. no balancear, A comer comida, cuando Ah, y no yes. se pueden dar likes a sí mismos. Y. <risa> ah, le voy a dar los yes. likes a él. No. No tengo nada. Listo. Bueno, listo. Gracias, Ariana. Me gusta Bueno. Vamos a ver. Oigan, a mí ya se me acabaron todas estas cosas. Ah, sí, cierto, mis likes. Mi meme dio mis likes. Mande. Puedo agarrar, no de a dejar, es que algo ya utilicé todo. Pues vuelvo a Este es el mío y este es el de mi prima. Pues de ninguno. así. No va a tener más chiste que cada vez que se te vaya acabando. No, pues, no puedes elegir las No. No puedes las no puedes elegirlas. Son las que te toquen. ¡Ahí tú las estás viendo! Ah, pues es que las estoy devolviendo. Tengo tres likes todavía, así que pues. Me, agarre, cinco, que me, toque me quedan a mí. ¡Ah, chicos! ¡Listo! ¡Listo! ¿Te ¡Listo! a mí ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo! Mi nene. Mi nene, tú lo agarraste. ¿Tú lo agarraste? Sí. Yo cuando lo agarré. ¿Agarraste mi cachetita? No es cierto. ¿Cuándo? Mi <risa> nieto tiene la manchita, pero bueno. Ya terminé. Ya no. Bueno, ya terminé yo. Ahora sí. No. Bueno, yo ya lo terminé. Yo ya terminé, ya me acostumbré y ya me acostumbré. Bueno, yo ya terminé así que pues, no sé. Listo. ¿Listo? ¿Que tomar y pues vamos a tener que agarrar otra mancheta a la sala. ¿Cuánto le sonran ustedes dos de estos? A mí ya no me queda. Sí, a mí ya no me queda de la. A mí ya no me quedan de esas. A mí, Ajá, no me quedan, por eso. A mí sómulo me quedó de Por eso, entonces ahorita sí, claro, vamos Carlos, ¿por qué a la enseñas? Ahorita vamos a agarrar de este. Más de estos que se vas a acá. Y casi me no agarren de es Una. Sí, No, me no, el... like? no, ¿Tú que me pusiste? Yo, yo te puse... No, es que ¿tú? haz de cuenta que este es el whatsapp Sí, y yo no te puse nada. dos likes Haz de cuenta que este es el whatsapp y no hay nada y este es el whatsapp Ah, no, entonces sí. fue aquí No, aquí te puse dos oh. A mí me pusiste likes. No. Nadie le dio like sí. al mío, bueno, me hice nada no, más no. si Yo no me dio, a mí nada no más Yo solo yo tengo uno. cuatro likes Yo solo mía? tengo dos Yo nada más tengo dos Carlos, tienes que dar todos los likes, no te puedes andar quedando con likes estos son los que me habían dado las rondas pasadas. Por eso y porque dices que tienes cuatro likes. ¿Tú me diste dos? ¿Likes? Pero Luisa, tú me diste like, ¿no? Sí. Pues nada más había un like aquí. No, Carlos, pero ¿por qué tienes cuatro. Uh por eso es que. Dame que me diste. Dame que me diste. Porque, no, porque porque Oscar esa... también tiene tres no. likes y yo tengo tres no, no tú tienes yo cuatro dos, dos, yo cinco. tengo cinco porque estos me los están dando y estos son me... de las rondas pasadas no, no. A ver, pues vamos a repartir los likes no cada quien okay. los que llegaron ah yo, yo, yo, yo di un like Ah, anda quíteles todos los likes no tiene que poner todos los likes este no me gustó el de Carlos sí si me gustó el de Oscar. Si no, no. me gustó, y bueno, pero a mí me, me faltaba no, otro no, no. like aquí porque alguien más me dio un like. Que yo te había ¿Tú dado un like la? por eso. Y, si y, igual, Carlos, y alguien ¿tú? más me había dado un like. A ver, vamos a volver. Vamos a repartir tres. Tú dos. Por eso, por eso, dale uno ahí. ¿eh? Ay, eso que nos volvemos a repartir los likes porque pues. pero yo tenía A ver, vamos a ponernos de acuerdo y ahorita nos vemos. Adiós. <ríe> Adiós, Pedro. Pues, no. bueno, bueno, esta ruta va a ser libre. sí la última ya escogimos todo. Sí, no, yo no he escogido. Bueno, Ay, no me sí, espérate, que no, no, no, oiga, ya regresamos al no, no, video, así que. Yo ya voy a empezar, así que bueno. Ustedes en este nosotros no vamos a votar, van a votar ustedes. No pues es que sí, sí. Pues sí. Por los likes van a votar ustedes con likes sí. verdaderos. Es más, likes también van a van a hacer. Like en el que ganen esta ronda en el próximo video le vamos a dar un reto. Vamos a poner una encuesta por acá por acá <tose> o por allá, pero a salir... necesito que si sí se encuentran el video y van a gustar por nosotros, ustedes deberías ¿De hacer un canal de los cuatro. Si, sí, pues voy pero a hacer un canal de los cuatro. Bueno, pues, ya puse es mi nombre aquí. Bueno, rápido que pues ya ha durado, mira, 24 minutos. No manches, you pues los hay videos más largos. Los videos... Hay videos de una hora. Los videos, este... O sea... Que deben de ser así, lo mínimo, pues, son de 8 minutos o 10. Pues sí, pero ya hicimos... Casi de hecho, las la series la serie. de... De... Papá, de, papá, papá, pa, pa, pa, ¿podrías cortar? Hay sí, no videos que van 28. Listo, ya. Listo. No Podíamos, Es que es... Esto no? es para que lo sí, ese pones spam, así, Es spam, es spam, es de canal mm. Entonces, ¿para que lo ponen así? Si el chiste sí si solo van a darle likes. Ah, pues sí, es cierto sí. Bueno, aquí está el miedo. Cuando falta una semana para la quincena Y ya no tienes dinero Para, para, para, para Para, pa pa. pa, pa. Uh, cuando tus papás te regañan frente a tus amigos Voy yo. A ver. No, es que estoy buscando algo. Bueno, hasta aquí terminamos. No, mato yo. Ya se crean, Estamos esperando. Carro, rápido. Estoy buscando un baño. Ahí está. Déjame. no hay Cuando tu abuela te dice que. Carlos, no hay baños limpios. Cuando tu abuelo te dice que eres su nieto preferido. No se ve nada. A ver, lo voy a poner bien. Bueno, voy a es que lo pusiste al revés. Ah, no, sí está bien. Bueno, ahí está. Bueno, rápido, oigan, rápido. Y ahorita quiero un video podemos hacer. Ahorita pensaremos, pero vamos a subir otro video. El mío ganó, sinceramente. Claro que no. Bueno, sigan al canal de. Bueno, suscríbanse al canal de mi prima. Sí, sí, falta Ah, Bueno, se los dejaré en la descripción. No se spam porque no, soy su prima. Y siempre, y siempre. Me llamo Luisa Fernanda. L con mayúscula y F también con mayúscula. Y luego siempre les voy a dar y decir, le voy a a poner... ratito, Sí, así es. Bueno, ¿Sí? va empezando. Le voy a. Como si ven el primer video, va a salir este, la intro. Que va a estar así en. el ¿Cómo se llama? Tito, el silla, sí, ya ¿sí? sé. Pero eh, no es la intro así de que. Sí, canal... yo no sé, pero vamos a empezar a grabar. Y bueno, así gracias. Despídete. No, Félix, carnal, Pues Carlos, apúrate. Muy bien, este. ¡Carlos, apúrate! Espera, pues es que no está encontrando el que está adecuado para. O sea, el modo. Sí. No, pues así como así que tenemos que esperar. Sí, cierto. Bueno, ya tengo el mío. Denle like. Por ejemplo. No, Oscar le va a poner el mío. Este el Cuando... Cuando... El mío es... Cuando alguien que te. Ahí te lo leo. La Cuando alguien si no, te del otro video, es porque lo grabamos el mismo día. es un malo. Bueno, mal, voten por el que le, le da más risa, o sea, es el mío. Y denle like. Sí, denle muchos likes a uh, la meta de este es de este video. Yo pongo la meta 10, yes, porque estoy empezando Mira, en este video. Risa, y... No, yo yo quiero poner la meta 20. Okay. Bueno, por favor, si alguien mira este video, suscríbanse, por favor. Suscríbanse para llegar. Por favor, estoy empezando. Yo tengo videos, pero como que casi o no subo tanto, así que es. Pues, o sea, no así, no así como este tipo de videos casi no subo, uh -huh. nada más, Como que gameplays o tutoriales. No. ¿Cómo? Bueno. Ahorita. No, no, ¿No te escuchas? No. Bueno, vamos a el. Vamos. Hasta el próximo video, chao Y bueno Que se las pasen bien en este año Feliz año nuevo Adiós, año nuevo. adiós, adiós, adiós Adiós